Hola, hola. me llamo Ana Y estoy aquí con mis amigos Andy, Ken y Marcos Para ahí van a ver a Marcos, él va a estar ayudándonos con unas traducciones Porque mis dos amigos Andy y Ken hablan inglés Hola <ríe> Hola amigos Sí, y el, el día de hoy queríamos solo compartir desde nuestro corazón eh, todo lo que sentimos acerca de este nuevo retiro que está viniendo Que se llama Caminando en la Luz del Amor Y cuando, cuando empezamos a, a orar acerca de este tema y todo Yo estuve, va de ver el curso y va de ver el curso Y sintiendo como esa, ese calorcito en mi corazón Como una sensación bien linda, como que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo Y Mientras que yo leía el curso, me recuerdo que iba leyendo, no sé por qué, pero ese día todas las partes que iba leyendo eran hablando del amor de Dios, hablando del amor y cuánto nos ama y cuánto nos ama. Y para mí eso fue, me llenó mucho, porque yo siento que todo lo que estamos buscando o todo lo que se nos va a dar va a ser realmente reconocer que somos ese amor y que somos tan amados. Y en este mundo, pues, parece muchas veces que no podemos conseguir la paz por ningún lado, que nuestras vidas son muy ajetreadas, que de todo está pasando todo el tiempo, pero yo siento que la guía del Espíritu Santo, cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón y permitimos que venga la guía, es como esa intuición que nos dice, a dónde hay que ir, qué camino tomar, con quién hablar. Esa, sí, es como esa pequeña chispa en nuestros corazones que nos, que nos va guiando y siento que, que esa guía, lo único que está haciendo constantemente es solo mostrándonos qué tan amados somos. Y, y ha sido una experiencia muy linda para mí sentir ahí hay muchas veces les pues digo no se escucha una voz eh, recia sino se siente como un movimiento muy natural como algo muy muy suave y es precioso que el Espíritu Santo conmigo ha usado libros canciones ha usado vallas ha usado hasta incluso aquí en Facebook para darme mensajes justo cuando más lo necesito y, y de otra cosa que yo quería hablar era de, de esa conexión con el Espíritu Santo, con Jesús, que para mí ha sido lo más precioso, el regalo más grande que me pude haber dado ha sido darme este tiempo de, de oración, de hablarle, de escribirle, de sentir que Él me contesta en ese silencio y, y sí para mí todo este camino ha sido eso no hay nada que desee más que esa, esa conexión constante para mí para mí cuando encontré el curso dije wow este camino lo único que quiere hacer es que pueda estar conectada con el espíritu santo todo el tiempo, que esté siendo guiada, que estoy siendo cuidada, y para mí abrirme al amor y abrirme a esa guía es lo que más deseo en mi corazón, y eso es lo que yo deseo compartir en este retiro que vamos a tener muy pronto. Esa conexión con Jesús, o sea, tener este tiempo para profundizar en esa conexión porque podemos tener vidas muy ajetreadas y a veces necesitamos un espacio para entrar en un espacio callado y reconectarnos otra vez, tener ese espacio de, de amor o cualquier cosa que nos esté bloqueando, liberarla para poder regresar otra vez al silencio, a ese, a escuchar ese guía interno. Y, estoy muy feliz de compartir aquí con ustedes y vamos a poner ahorita a Andy y a Ken para que nos compartan un poco de su experiencia de cómo ha sido para ellos eh, su conexión con el Espíritu Santo con Jesús. So Ken, could you please share right now about your, your story about The miracle of your connection with Jesus. Mm -hmm. Yeah, thank you, everyone. It's a real pleasure to be here. placer para aquí. And yeah, really, Jesus, Jesus found me. I think he he came for me. Estoy creo que Jesús fue el que vino a mí el que se acercó a mí when I didn't even know that I was looking for Jesus. And I think that actually the first time was in a shop window, I saw a picture of Jesus. And it was like his eyes were looking right at me and I couldn't stop gazing into this picture. ojos eh, a través de su mirada viéndome a mí y yo no podía quitar la mirada y yo no sabía por qué estaba sucediendo eso realmente but, but I just felt this connection. Que sí es que sentía su conexión y entonces no fue mucho después de eso que realmente obtuve el curso de milagros Después de algún tiempo que tuve contacto con el curso de milagros, and through the every day, y trabajando a través del libro de ejercicios cada día, I to feel this empecé a sentir esta conexión, like y Y fue como sentir un calorcito. Introducirse a mi cuerpo. Pues esa sensación. And a, and a deep peace. muy profunda. And um, I got to um, lesson 70. Al llegar a la lección número 70. And it is... Um, Salvation comes from me. That's the lesson. La lección dice algo así como la salvación viene a través de mí. Y, um, it takes, it takes you into a little meditation. Y te lleva, y te introduce en una meditación. Y he says, go and past all the clouds of your mind. Y te hace el comentario que tienes que atravesar las nubes de tu mente. Keep going, reach beyond them. Y tienes que alcanzar y atravesarlas and he says um, and if you want to stretch out your hand you will feel my hand there with you te invita a que eh, estires tu brazo y tu mano y sentirás del otro lado como yo te sostengo con mi mano and this is no idle fantasy Esta no es una idolatría o alguna fantasía And with that, my hand just became so warm. Así lo hice, sentí un calor en mi mano. And I could feel the presence of Jesus holding my hand. La de Jesús mi mano. And wow, it just blew my mind apart. Bueno, pues esto and it brought so much trust to me that I was doing the right thing. And the, the, this connection is real. And so that's just really a little experience that I've had since doing A Course in Miracles así que quiero compartir esta, aunque es una pequeña breve experiencia que he tenido con el curso de milagros. Ahora es para mí un honor estar haciendo su trabajo. Y share you. esta maravillosa conexión con ustedes contigo. Yeah, so that's what I feel that this retreat is all about siento de lo que se trata todo este taller que tendremos is can in touch Just with that to... deep devotion within our hearts y realmente esta devoción dentro de, de nuestros corazones? And I I find that actually easier with others and that's why I live with others who are who are living a course in miracles so I can experience that connection que algunos de los que ya han estado trabajando con el curso de milagros han sentido esta conexión. Yeah, and I think that's the prayer that that we've all been putting out since yesterday. Esto siempre ha sido un llamado que viene desde ayer. To come and join in our life of prayer, devotion and love. Es una invitación a a una oración, a una devoción y al amor. Yeah, and I very much look forward to meeting you in person. Conocerte en persona. Yeah, thank you. Gracias. Sí, todo, todo lo estamos haciendo por esta conexión para encender esa, esa llama de devoción y de deseo por Dios. Yo siento que cuando nuestra oración y nuestro deseo es profundo y muy, muy fuerte, todo empieza a cambiar y a configurarse. Y estamos teniendo estas bellas experiencias de amor en nuestros corazones. Y como nos estaba contando Ken, que él sintió como la mano de Jesús está tomando la mano cuando él estaba... Haciendo esa lección que le decía, sí, imagina que estoy tomando de tu mano y que eso no va a ser una vana fantasía, sino que es real. Y, y hace un par de retiros estaba yo escuchando. Era un retiro acerca de la guía que tuvimos aquí en, en la comunidad. Fue un retiro en línea que fue en inglés y... Y, nuestro maest y el maestro David estaba explicando y estaba hablando que Jesús quiere despertarnos de este sueño de una manera muy práctica, usando cosas que entendamos, todo, todo para ayudarnos a llegar a ese espacio. Y yo me recuerdo que él estaba diciendo a cada rato, toma la mano de Jesús, que no, no, que no se te olvide, toma la mano de Jesús o date cuenta que estás de la mano de él y que estás seguro y que estás, y que estás en paz. Y mientras yo escuchaba eso, pues yo me quedé pensando, pues sí, pidiéndole que, que pudiera sentir su mano con la mía. Y, y bueno, pues terminó el retiro. Yo me fui a mi habitación estaba ahí descansando con el curso en mi mano y en eso abrí el curso. Sentí, sentí una voz que casi nunca me pasa así, pero sentí una voz que me decía, abre el curso en tal página. No me acuerdo ahorita el número 471. Y dije, ok, ok, <ríe> yo voy a probar, a ver si sí, ¿verdad? Y cuando lo abrí, me impresionó tanto, me tocó tanto, porque mis ojos ¡fum! se posaron en este párrafo que... Decía como algo así como, te has, ahora que has decidido tomar mi mano, no voy a, a retrasarme o no voy a retrasar todos los regalos que quiero darte y toda esa paz. Y fue como esa ola impresionante de amor que sentí, como ese el anhelo más grande, saber que estamos sostenidos y, y guiados. Y hoy en la en la tarde me estaba contando Andy una muy linda experiencia que él tuvo acerca de ese, ese deseo en su corazón por Dios y, y me gustaría que Andy nos, nos contara su experiencia. Andy, could you please share your experience this afternoon? Yeah. Yeah, so I just had this experience today. And I feel like every day, you know, me, Anna, and Ken. We practice listening to the Holy Spirit in very practical ways. And for me, just today, I could see there was a point where I had to seemingly make a decision. And I feel like with every decision, it's really a decision about purpose. Like, what is it for? And I had to make a decision between working on something that seemed to have a deadline in my mind versus versus something that when i prayed i just felt that this is actually more inspiring and this feels like the holy spirit la otra elección es como dejarlo un poquito más libre y sentir que, que el Espíritu Santo me guíe. So, I could see that there was a choice between a purpose of fear and then a purpose of inspiration when I really prayed. Así es que realmente podía sentir que la decisión era entre una decisión a través del miedo van una más de hacia el amor, hacia el Espíritu Santo. So when I saw that in my mind, I decided to decide for what felt inspiring rather than what seemed to have a deadline in time. Así es que mi elección es más hacia la parte inspiradora, hacia la parte del Espíritu Santo. And then once I did that, it's like I was connected with the Holy Spirit in my mind and once that connection was strengthened I could feel like I was myself again like my true self cuando me di cuenta que esta conexión estaba tener la fortaleza adecuada pude sentir mi verdadero ser, pude sentir que, que la decisión venía de mí. And, and I became in touch with the true desire of my heart. Entré en contacto con la, el verdadero deseo de mi corazón. This, it was a strong desire for God while I seemed to be working on this project. Así es que esta decisión, atrás de esta decisión se veía como una gran... Gran ganas de estar unido a Dios. And with that strong burning desire for God, there were emotions that were coming up. Yeah, y también junto acompañando a ese deseo de unirme a Dios, junto con esto venía una, una una gran cantidad de emociones que emergían. And I felt, I just, I just kept hearing in my, in my mind, why wait, why wait escuchaba dentro de mi mente que decía por qué esperar por qué esperar like, Why wait for God Why wait to go back to heaven decir? Por qué esperar por Dios Por qué esperar ir al cielo And I I feel like in that place of true humility where we just listen to the Holy Spirit that just strengthens this desire En esta postura de ser humildes aumenta nuestra fuerza, nos hace más fuertes, nuestra fortaleza, a estar unidos al Espíritu Santo. Y, the stronger this desire becomes, the faster we seem to go through the healing that's needed to clear our mind. Entre más fortaleza vamos adquiriendo, más claridad vamos teniendo nuestras mentes. To clear all the blocks to love's awareness. Aclarar o disipar todos estos bloques que o este muro que nos eh, no nos permite ver eh, nuestra awareness nuestra nuestro despertar conciencia del amor sí, sí sí sí So, gracias That's just my experience of why I feel it's very valuable to strengthen that connection with the Holy Spirit es lo que te puedo compartir que pues agradezco y te, te invito a fortalecer tu experiencia con el espíritu santo mm. muchas gracias mm. Qué precioso muchas gracias me encanta escucharlos a los dos comparten de, desde su corazón yo siento que que este retiro va a ser un retiro como muy íntimo, va a ser un retiro de un grupo pequeño. Entonces vamos a poder realmente abrir nuestros corazones y queremos proveer como este espacio seguro, como un espacio muy, muy seguro, lleno de amor para que cualquier cosa que esté aflorando en tu mente que quieras dejar ir o cualquier problema o cualquier situación que te esté estresando cualquier cosa, o sea, que puedas traer todo este espacio de amor y, y sentir, o sea, entregarlo, entregarlo al Espíritu Santo. Y va a ser en un espacio muy lindo, que se llama, es una casa dedicada a las enseñanzas del curso, donde hemos practicado por años. Y es un espacio de mucha paz. Entonces, si tú quieres tomarte este fin de semana, este, este, aunque parezca un tiempo corto, tu mente va a poder descansar y va a poder unirse a, en esa conexión con el Espíritu Santo. Y, y escuchar esas respuestas que ya has estado, que han estado ahí, pero que no les has puesto atención. Y... Va a ser como un retiro como, como muy cálido que nos va a ayudar a abrirnos al amor, abrir nuestros corazones a nuestros hermanos, a abrir nuestros corazones a Dios. Y vamos a estar dando más que un taller intelectual de estudio del curso de milagros, va a ser más un taller de, de una experiencia que, que sepas que... Este curso lo vivimos aquí a diario, o sea, todos los días, y que es algo que tú puedes vivir también, o que si te sientes atascado en tu práctica, que queremos darte todas las herramientas y todos los instrumentos que nos han apoyado a nosotros a fortalecer esa conexión con el Espíritu Santo. Um, um, como vaciar nuestras mentes de todos esos pensamientos para escuchar la guía y, y hablar de la confianza, queremos hablarles de la confianza, queremos hablar de la guía del Espíritu Santo, queremos hablar de esa meditación ese silencio interior y, y sí, pues todo lo estamos preparando con, con mucho, mucho amor como ven vamos a tener aquí a Andy, a Ken y a mi amigo Peter eh, ellos van a estar siendo traducidos por nuestro amigo Marcos y también tenemos otras dos lindas personas que nos van a apoyar también con traducción entonces va a ser como un retiro donde vamos a poder ir profundo un retiro muy profundo con poquitas personas para, para que podamos ir en este abrirnos en este ambiente de amor. Y, y para terminar, me encantaría hacer una oración. Eh, me encantaría compartir esta oración porque siento que esta es la práctica que quiero hacer todos los días y que estoy practicando todo el día. O sea, la practicamos la lección del día y cada hora... Estoy yo emocionada que ya viene la lección para practicarla y cada vez que la practico siento un calor en, mí, en mi frente, siento un calor en mi corazón y todo lo que estamos haciendo es para recordar, recordar cuando estamos haciendo nuestro café, recordarnos de Jesús, cuando estamos sentados haciendo algo, recordarnos de Jesús, lavando los platos, recordarnos de Jesús y entregárselo todo, y hacer todo con, con es, desde nuestros corazones, con amor, aunque parezcan cosas pequeñas, pero, pero sí, y, y el nombre del retiro se llama caminando en la luz del amor, este es un camino que vamos juntos, eh, sí, vamos juntos, va a ser del 13 al 15 de septiembre y, y ahí vamos a poner el, el enlace para que ustedes puedan inscribirse o para que puedan ver la información completa y sí, yo creo que con eso ya voy a pasar a la, a la oración esta es la lección 232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 de que soy tu hijo. Esa es la sensación que queremos compartir y extender con ustedes, con todo nuestro amor. Así que muchas gracias, muchas gracias Marcos. Te agradezco muchísimo por habernos apoyado con esta traducción. Muchas gracias Ken y Andy. Gracias. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Gracias, Marcos. Gracias. Hasta luego.